Muy buenos días en esta mañana dándole gracias a Dios por darme salud, por darme vida y por estar conmigo. Voy a cantar esta canción que me encanta y la quiero cantar. Renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.